cómo están? Hoy día vamos a hablar de la Hello World, ¿no, chicas? Sí. A ver, chicas, alguna de ustedes quiere coger alguna? Yo. ¿Cómo se llama esto? Ah. Es que en el folleto no dice, pero le pueden poner cualquier nombre. ¿Cómo le pones tú? Bueno, todavía no pienso los nombres. Yo le puedo poner Catalina. Okay. Yo le Pero mía. ¿Cuántas muñecas tienes? Cinco. Estas, en cambio, vienen con la lupa. Estas dos son las que vienen con la lupa. Pero estas de acá son... Que no vienen con la lupa porque son ocrotitas. ¿Dónde la conseguiste para comprármela yo? Para eh... Tener. Mi tía me... se fue no sé a dónde. Horrible, creo. No? Ya, voy a ir a Ripley a ver si consigo si, ya Ok ¿Te gustan también los casineritos? Claro que sí A mí también me gustan En el próximo video vamos a hablar de cosas paranormales ¿Los ¿Sí? chicas? Sí Vamos a probar sí. un... no. Y si nos sale un espectro acá and I'll see you. Ciao!